Yo creo que por aquí ya, no Vamos a estar. Ahí, yo creo que. Ahí no, ahí no. Ahí no. Ahí. Yo creo que ahí. Bien. Adorar a Cronos o adorar a Cairos o Cairos. Cairos, Cairos. Vamos a llamar a Cronos, el dios del tiempo griego, que luego los, los romanos lo que era Saturno. Saturno es el que sale el cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Si adoras a Cronos, Cronos te devor... Come a tu hijo. Como te come a tu Viene hijo. la purita, por tu hijo. Viene comerse a tus hijos, Cronos. Claro, le pone el despertado por la mañana al niño y ya está Cronos Exacto. devorando a tus propios hijos. Devorándole los nervios, la vida, la energía. Eh, afortunadamente, está también Kairos, el otro dios del tiempo, que es... Cuando encanten las cosas, cuando surjan, cuando Dios quiera, ¿sabes? Cuando, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera ¿te vas a poner? cuando Cronos quiera o cuando Dios quiera. ¿Cuándo queda? Cuando Cronos Dios quiera. Nosotros vamos a quedar cuando Dios quiera. Entonces, una historia, por ejemplo, esto, esto es muy fácil de decir, pero luego a la aplicación, por ejemplo, una, una, una dura lucha que tuve en mi fe a Kairos o a Cronos. Tenía que operarme de una cosa, no me Y tenía, tenía, tenía una cita. Sí, sí, verdad. Tenía, tenía una, una, una cita para operarme en la seguridad social en el hospital. Eso va con cronos. La seguridad social, todas estas cosas van con. Son adoradores de cronos. Adoradores satánicos de cronos. No sé si estamos saliendo bien. Adoradores satánicos de cronos. Entonces, eh, Claro, la operación es el martes a las, a las 8 de la mañana. Pero yo adoro a Kairos. En esa época estaba radicalmente adorando a Kairos. A, K a Kairos. Radical. Radicalmente. Entonces no usaba el reloj para nada, no, no quedaba con nadie a ninguna hora, no, no, no jugaba con el reloj. Toma la puta Entonces... Dios. Los perros Amamos más a los gatos, entonces, Sí, yo, yo soy más de gato, entonces claro tengo la cita a las 8 a la operación, una operación que llevo esperando no sé cuánto tiempo, y digo me voy a despertar con un despertador ¿Eh? ¿Sí Estamos grabando sí total que tengo la cita de la operación sí, sí, sí. ahí a las 8 la mañana me pongo el despertador o no no porque yo adoro a kairos kairos con dos cojones y no me pongo el despertador me despierto cuando... Cuando pero. quiera mi cuerpo, cuando quiera mi cuerpo, no cuando quiera el, el, el médico, tengo que, yo tengo que estar en mi ritmo, no en un ritmo externo. ¿Cómo, voy a estar en un ritmo? ¿Cómo me voy a armonizar? Pues sí, en fin, total, me levanto cuando me despierto. Y, y ya, ya, ya es una hora más tarde de la cita. Ya es, aunque llegara yo en ese momento, pero yo sé que lo primero, si adoras a, Kai, a Kairos, lo que tienes que hacer es tranquilizarte. El problema no es que llegues tarde ni pronto, es que llegues nervioso. Si llegas tranquilo, aunque llegues cuatro horas tarde según cronos, llegas bien según Kairos y la movida rula. Así funciona. Y estoy una hora tarde, pero pero no me pongo deprisa. Hay una parte de mi mente que dice, pero gilipollas, vete para allá que llegas tarde que te operación Y otra parte que dice, no, no, yo adoro a Kairos. ...y entonces tengo que hacer una meditación... ...antes de ir a ningún sitio... ...lo primero que tengo que hacer... ...es hacer una meditación... ...antes que nada... ...no hay ninguna otra cosa antes... ...que yo estar tranquilo... ...punto número uno de cualquier película... ...en la que me vaya a meter... ...con crono, sin crono, con su pudra. bien ...me voy tranquilamente... ...me voy tranquilamente... ...perrito, vez perrito? ...los perritos me roban la audiencia... ...me roban al hipólico... ...le tengo envidia... ...le dais más cariño a los perros que a mí justo pero bueno es bonito sí pero yo pero me da envidia le hacéis, o deja o te deja que le de, te den la metones yo no puedo hacer eso bueno entonces Y tampoco sí, sí conmigo hacerlo. puede ser puede ser mi perro bueno bueno estamos saliendo del tema Llego. Atención, ya terminar. Llego cuando tengo que llegar. No sé cuándo llego. Llego a una hora y media.